Muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Nervos, donde te traemos tu dosis diaria de información de calidad sobre Nervos Network y su ecosistema. En esta primera cápsula informativa vamos a empezar por una pregunta muy básica. ¿Qué es Nervos? Pues bien, Nervos Network es una red blockchain híbrida de tercera generación, basada en una arquitectura multicapa. La capa 1, dedicada a la verificación de transacciones, tiene como consenso PoW, mientras que la capa 2, que es donde tiene lugar la computación, se divide en múltiples soluciones de escalado, como pueden ser eh, rollups, canales de estado, canales de pago, etc. Estas soluciones de capa 2 pueden tener otros consensos además de POU, como por ejemplo POA o POS. De hecho, la capa 2 de Nervos es actualmente POA, y acabará siendo POS con el paso del tiempo. Con este diseño se consiguen varios objetivos. Por un lado, se mantiene el mayor estándar posible en seguridad y descentralización, con un consenso ampliamente usado y testeado como es POA, invulnerable a la censura. Y por otro lado, se consigue escalar de forma ilimitada mediante las citadas soluciones de capa 2. De esta forma es como consigue Nervos dar su particular solución al famoso trilema.